¡Ay! ¡No, Eli! ¡Me muero! ¡Me muero! No. ¡Sálvame! Eh, a, mí, a mí! me da! ¡No me quiero ir, Eliseo! ¡No me quiero ir! Van, ¡A tiempo, Eliseo! ¡Ah! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Ahí están. Ellos vienen. ¿Por qué? Si yo llego a morir, quiero que escapes y descontar. ¡Dale! Ah. ¡No! ¡Yo disparé! Ah, ah. ¡Ah! ¡Me morí! Ya me morí. ¡Ah, me morí yo también! ¡Ah! ganaron ellos dos! ¿Por qué? <ríe> ¡Ay! Ganaron los dos. Son pro... Regreso sí, al lobby. ¿Qué es que yo les hacía daño y después tú los atacabas? Ah, es que no te escuché. Regreso al lobby. Sí, dale, dale, dale. Ahorita te voy a decir qué hacer por porque... Pues que, es que tengo que decir qué hacer para que ganemos? Ay, sí, chicos, soy muy nudo. En Fortnite. Porque en Roblox sí sé cómo jugar. El mío ya te cargó. Vale. El mío no ha cargado. Sé sí, que... ¿Ya te cargó? Es que ya, me... ya, ya me cargó. Te voy a invitar. ¿Cómo así? Ya. Yeah. Ok. Ahora dale a Ready. Ajá. Y no Nos vamos a quedar como un directo de. está. Solo mira. Espérame. Ya nos estamos metiendo. Ya. Yeah. No, todavía no. Cuando yo salgo. Decir uno, dos, tres. No, ya no, Ay, tranquilo, acá. tranquilo 3, 2, 1, ya Ya me tiré uh. Eli, estoy cayendo Voy a seguirte Ah, ya te vi No, caí cerca Estás aquí En la casa de ahí No me haz no para acá, no ve. ¿Por qué no, hombre? Yo quiero aprender Déjame aprender Pero Si aprendes, vamos a aprender Espérate bueno, Vieron qué mala onda es, chicos, es bien mala onda. Si encuentro a alguien acá, me encuentro. No, A menos que sea ninja. ¿no? Ah, vamos, vamos, vamos. un rifle. Un rifle. Vamos a ver Pero, porque, y que yo sepa, en Fortnite no hay ninjas, eso sí. No, pero el jugador ninja es súper famoso. Ah. Vení y agarrar las armas que yo estoy dejando, ¿vale? Vamos. No, estaba... Ah, ya vi un arma No la agarré, no la no, no, no, no, no, agarré no, no que no la agarré Ahorita te la doy <ríe> Se me fue la onda Estamos en zona, ¿en serio? No, no estamos Estamos muy lejos de la zona, Venite. Ya, ya se va a empezar a agarrar la zona Venite, corre, corre. seguime, seguime Estamos muy lejos de zona Sí, en la zona En ese botín, ¿no? Sí, aquí lo traigo Te voy a decir qué pasa y. y y la zona nos atrapa. ¿Qué? Cuando tú tengas 30 de vida, cuando tú tengas 30 de vida, le das click al botín y no te mueves, aunque estés dentro de la zona. No te mueves, ¿vale? Sí. Y dejas, la zona te hace un poquito de daño, pero el boquín te lo va a reponer así. Y después seguís corriendo hasta llegar. Y allá quiero, yo tengo dos botiquines y allá voy a ver si te doy uno. A ver, depende por tu vida de da. Sí, yo también pero tengo yo dos botiquines yo creo que vamos a llegar sin de algo. Ok. ¡Miren! ¡Mira, esa gran roca! Sí, ¿qué es eso? ¿Cuál es el cubo? Es una copia al cubo de Fortnite. ¿Cuál no cubo? ¿No se puede picar? ¿No se puede picar? Bueno, hay unas partecitas que sí se pueden picar. Pero, vení en él. ¿sí? Yo quiero picar esas Entonces, partecitas. Pica? Esta, ya creo que no. Espérate, quédate quieto sí. que no sé dónde estás. Se apagó mi computador. No te Venite. Eli, ¿dónde estás? Es que me. ¡Oh, Venite! ¡No estoy! Es que se había apagado. Me tomó, me el botiquín. No, no, no. ¿Dónde había no, no, no. Nunca. Nunca te tomas un botiquín cuando tienes como el 70 de vida. No ok. Y botiquín te lo tomas con el 30. Cuando tienes poca vida, te lo tomas. Pero tener, por ejemplo, un 99% de vida. Un 99% de vida. Ajá. ¿A qué te vas a tomar un botiquín? Es un desperdicio. Mano, me regalás un arma. No, somos... no. Somos... No, somos... no, no. No, no, no. No, no, no. Quédate ahí, quédate ahí, si yo muero, tú vas, me matas, ¡Mori, mori, morí! ¡Vení, ¡Le ¡Tú voy a la... ¡Chocame, cómo le hago? Aprechele a la I. E. Ya la estoy dando a la E. ¡Bien, está, corre! ¡Me morí! ¿Y tú? ¿Tú te moriste o no? ¡Sí! ¡Me voy al lobby! ¡Sí! Okay.